Estamos grabando en el día de hoy un programa más de la temporada 2017 de Pensando Chile. Hoy eh, el programa eh, va a ser realizado en el Salón de Honor del antiguo edificio del Congreso Nacional, lleno de significados, su, su arquitectura habla eh, mucho de la historia y, y de cuánto de nuestra vida republicana ha sucedido aquí. Así que es un lugar muy especial. Eh, vamos a tener un solo invitado para Pensando Chile, que como ustedes bien saben es, eh, un pro, es un fruto del encuentro entre el Senado de la República y su centro de extensión con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con el objeto de realizar a través de UCB Televisión un programa que le entrega a usted elementos de juicio para su análisis libre eh, y, e interpretativo de la sociedad chilena de la cual todo, todos somos parte. Este programa llega a ustedes a través de de Televisión, en televisión abierta y también en distintos horarios en TV Senado y se encuentra en el streaming de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso. El tema de hoy fundamentalmente va a ser eh, temas del orden de la hacienda pública, un tema muy crucial en cualquier nación de la tierra. Eh, y también eh, le vamos a pedir a nuestro invitado, en consideración a lo que él representa, eh, poder hablar algunos minutos también sobre el tema de la Araucanía. El invitado es el senador José García Ruminó. Gracias, senador, por estar en su casa con nosotros como invitado. Muchas gracias, Bernardo. Eh, el senador García Ruminó es eh, profesor universitario. Eh, miembro de la Comisión de Hacienda desde el año 1990. Así que saquemos cuenta de la experiencia que él tiene en esta comisión eh, tan importante eh, en, en la construcción de, de la gobernabilidad de un país. Eh, siendo diputado por, en tres ocasiones, ¿no? desde el año 1990 al 2002, fue miembro, por tanto, como diputado de esa Comisión de Hacienda y como senador, desde el año 2002 a la fecha, lo ha sido también. Así que tenemos eh, decenios de experiencia. Partamos, senador, con, una, con un enunciado simple, general, respecto de cómo ve usted la importancia del presupuesto de la nación. La importancia, así en términos genéricos, no solo para Chile. Bueno, yo creo que en los hogares... Se hacen presupuestos, eh, los integrantes del grupo familiar eh, ven sus ingresos, saben cuánto aporta la mamá, cuánto aporta el papá, si hay algún hijo que, que, que esté trabajando, si hay algún otro integrante eh, del grupo familiar, quizás alguien de la tercera edad que tiene una pensión y decimos, mire, el ingreso de la familia es 100 y los gastos son la alimentación, eh, la luz, el agua, el teléfono, el gas, consumos básicos, eh, en fin, el funcionamiento del auto, si es que hay un vehículo. Y al final, el ideal es que esto cuadre. Si yo tengo de ingreso 100, gastar 100, me podré pasar en un mes, quizás en dos meses. Pero yo sé que lo que me pase en un mes o en dos meses, se lo voy a tener que restar. Eh, ...a los meses a siguientes. El y con el país ocurre más o menos lo mismo. El país estima sus ingresos... ...que provienen básicamente de la recaudación tributaria... ...dentro de la recaudación tributaria hay un par de impuestos... ...que son muy, muy gravitantes... ...el más importante de todos, el IVA, el impuesto al valor agregado... ...que aporta aproximadamente el 50% de los ingresos tributarios... Tenemos, por supuesto, el impuesto a la renta, tenemos los impuestos específicos, entre ellos muy importante el impuesto a los combustibles y también muy importante y cada vez más importante el impuesto de timbres y estampilla o impuesto a los actos eh, jurídicos. A eso se agrega lo que llamamos renta del patrimonio, que son... Las utilidades que generan las empresas del Estado, básicamente dos son las que más aportan, Banco Estado y por supuesto Codelco. Codelco muy dependiente de lo que es el precio del cobre, cuando el precio del cobre está alto, por supuesto las utilidades son mayores y lo que aporta al fisco, eh, tanto por concepto de impuestos como por concepto de rentabilidad, es considerablemente eh, más importante, cuando el precio del cobre está muy ajustado, eh, esos aportes disminuyen eh, significativamente. Vamos a volver de nuevo a este orden tan, tan, tan perfecto que tiene respecto de, del tema, como lo está explicando. Pero quisiera volver al origen de su, de su planteamiento, porque creo que la figura de la familia, la figura de la familia... O, o de la nación como gran familia. Así es. O de la nación como gran familia. Es algo, es algo que parece tan simple, pero que, pero que es muy profundo, tan realista. Porque, porque todos eh, eh, sabemos eh, en nuestra casa cómo funcionan las cosas. Eh, sabemos cuando nos encontramos en periodos de debilidad, cuando enfrentamos circunstancias particulares. Pero sabemos que tenemos que cuadrar las cuentas de alguna manera. Así es. ¿Mm? Y eso que parece tan sencillo, en el fondo es como en el origen de la economía, hablar de la economía doméstica, es casi como la mirada filosófica original sobre la economía, es de lo cual estamos hablando ahora, pero en una escala grande. Así que digamos que la nación es la gran familia, y en la gran familia tenemos que operar de la misma manera como cada uno de los que está viendo el programa lo hace con su familia, digamos, y con su grupo familiar y, de eso, y las personas amadas con quienes vive, digamos. Vamos a retomar lo que usted estaba planteando antes, Pero quisiera, quisiera pedirle que usted nos, nos, eh, nos relate acerca de su experiencia en la Comisión de Hacienda. El significado de una comisión, yo creo que eso es, es, es casi como parte de nuestra educación cívica necesaria. ¿Mm? Eh, y no solo en el plano técnico, sino que también en lo humano, en lo personal. En, primero decir que me encantó el concepto de eh, la nación eh, una gran familia. Eh, porque finalmente el Estado, y nosotros somos eh, como poder legislativo, eh, parte importante del Estado, tiene que actuar como gran papá respecto de esa gran familia en el sentido de que tenemos que buscarse lo más ecuánimes posible, eh, lo más equilibrados posible en la distribución de los ingresos que yo señalaba. Un país como el nuestro, en un nivel medio de desarrollo que tiene tantas, tantas necesidades, imperiosas, urgentes, eh, ¿cómo distribuimos? ¿Cómo lo hacemos para que todos los sectores del país se sientan integrados todos los sectores del país sientan que una cuota de esos ingresos eh, eh, les pertenece, que una cuota de esos ingresos les llega a ellos. Yo creo que eso es parte del desafío que, que tenemos como, como Comisión de Hacienda, porque el hecho de ser integrante de la Comisión de Hacienda significa automáticamente ser miembro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Ya. Es importante que explique el significado. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos es la, que, eh, es la que se encarga de analizar, discutir y aprobar el presupuesto de la Nación para cada año. Lo hacemos entre los meses de octubre y noviembre de cada año, y para y el presupuesto para el año siguiente. Pero además, nosotros tenemos el carácter de comisión permanente. Y, el, y, y, y la tarea que cumplimos como comisión permanente es después ir revisando cómo se va cumpliendo el presupuesto. La comisión mixta, la perma mixta de permanente. La mixta permanente. Es la única mixta permanente. Nosotros yeah. no éramos una comisión permanente hasta hace un par de años atrás. Yeah. Nos juntábamos solo para analizar, Perfecto. discutir el, y despachar el presupuesto de la nación. Yeah. Pero nos dimos cuenta que era necesario luego ir mirando cómo se iba cumpliendo lo que, se, lo que dice la ley. Claro, claro. Eh, y por lo tanto estimamos que era muy importante constituirnos en comisión permanente y nosotros cada dos meses, cada tres meses nos constituimos. La mixta de presupuesto tiene a su vez cinco subcomisiones. Somos 26 integrantes de la mixta. Diputados y senadores. Diputados y senadores. 13 diputados, 13 senadores. Y nos distribuimos en cinco subcomisiones. Cada subcomisión ve el presupuesto de cuatro, cinco, seis ministerios, dependiendo el volumen que tiene cada ministerio dentro del, del presupuesto. Y nos reunimos con los ministros y ellos nos informan detalladamente cómo se ha ido cumpliendo el presupuesto eh, que se aprobó. Vemos las diferencias. Eso nos ha permitido, por ejemplo, de, de, detectar en determinados momentos que todos los recursos que se han entregado en educación no se han invertido, que todos los recursos que se han entregado para salud no se han invertido. O, por ejemplo, la deuda hospitalaria, la deuda hospitalaria surge precisamente de revisar los presupuestos, de que de repente nos dábamos cuenta de que los presupuestos estaban eh, sumamente reventados, reventados en el sentido de que se estaba gastando mucho más de lo que estaba autorizado en la ley, y ¿cuál era la razón?, razón era la abundante deuda hospitalaria, eh, por ejemplo. Eh, entonces, ser integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, automáticamente uno pasa a ser miembro de la Comisión Mixta de Presupuestos. Eh, ahora, como Comisión de Hacienda, nosotros debemos ser una de las comisiones que tiene mayor carga de trabajo. ¿Por qué? Porque todos los proyectos, que tienen alguna incidencia en materias de gasto fiscal no pueden ir a la sala si la Comisión de Hacienda no le da su aprobación. O sea, es fundamental, fundamental que nosotros eh, veamos cuánto cuesta el proyecto y de dónde salen los recursos, cómo se financia. Y solo en la medida de que tenemos eh, los recursos suficientes para garantizar eh, el financiamiento de esa iniciativa, va a la sala y puede ser despachada. Pero, perdón que lo interrumpa, <coughs> te está tocando un punto que a mí se me hace ex extremadamente importante, digamos. Porque todos nosotros estamos llenos de ideas. ¿Mm? Eh, y podemos desde luego, legítimamente, tratar de impulsarla. Supuesto. ¿Mm? También podemos ordenar nuestra mente y decir, este sueño eh, está lejano y gradualmente avanzaremos hacia allá eh, haciendo un diseño estratégico, si usted quiere. Pero, pero el, que, el que las iniciativas que impliquen gasto, que impliquen dinero necesario para poder ejecutar, gradual o no, eh, requiere el, el paso por la comisión yo, es una medida que a mí se me hace muy sabia ¿lo sienten ustedes así? como una medida eh, parece obvia la respuesta, ¿no? sí eh, a ver yo creo que el sistema chileno tiene dos dos controles que son muy importantes en materia de gasto público primero que las iniciativas que originan mayor gasto público deben tener su origen solo en el presidente de la República. Solo en el poder ejecutivo. Los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia de gasto público. Esto es bien controvertido, me imagino. Porque los parlamentarios, por supuesto que quisiéramos, pero lógico, claro. Pero nuestro ordenamiento institucional, nuestro ordenamiento constitucional dice que el presidente de la República es el responsable de la administración financiera del país. Por lo tanto, el responsable de que las cuentas calcen, de que los ingresos y los gastos calcen, es responsabilidad del presidente de la República. Y si el presidente de la República no cumple con ello, puede perfectamente ser acusado constitucionalmente. Incluso poder llegar a perder su cargo. Así de serio y así de grave puede ser lo que ocurra frente a una situación en que... Eh, eh, eh, si, si sacáramos adelante proyectos de financiados. Ahora, por el hecho de que el Presidente de la República es el responsable de la Administración Financiera del Estado, el manejo del gasto es delpo. Porque si no, ¿cómo lo hacemos responsable si todos los parlamentarios eh, vamos aprobando iniciativas que significan gasto eh, sin preguntarle al Presidente de la República? Entonces, el control es doble. Iniciativa en materia de gasto público, solo el Presidente de la República, solo el Poder Ejecutivo. Y además, nosotros tenemos que verificar que lo que nos propone el Ejecutivo, lo que nos propone el Presidente de la República, eh, tiene los ingresos suficientes para poder gastarlos. Si nosotros llegáramos a aprobar una ley de financiada. Volvemos a la responsabilidad de la administración financiera del Presidente de la República. Dice que el Ejecutivo puede cortar el gasto para eh, eh, en el límite en el, en el, en el de, de lo que el Estado puede financiar. No podemos nosotros sacar adelante proyectos o iniciativas de ley que estén desfinanciadas. Esto en teoría es, suena súper bien pero de repente se presentan problemas eh, concretos. Por ejemplo, hace poco más de un año atrás se presentó el proyecto de reforma al sistema eh, electoral. Pasamos de un sistema binominal a un sistema proporcional. Y pasamos de un sistema de una Cámara de Diputados que hoy día tiene 120 diputados y que va a tener 155. Y de un Senado que hoy tiene 38 y que va a tener... ...gradualmente 50. 50. El Ejecutivo dijo, al enviar el proyecto de ley, que esto se hacía sin mayor gasto público. Y ahí viene toda una discusión, toda una discusión, porque va a haber que pagar naturalmente... Eh, ...probablemente, eh, no, no probablemente, sino que obviamente el mayor número de dietas parlamentarias... ...mayores gastos de, de financiamiento de la, de la operación de los propios parlamentarios... ...probablemente más personal en ambas cámaras. Eh, entonces, eso es más dinero, sin duda alguna. Pero hoy día las mesas, tanto del Senado como de la Cámara... Eh, ...se están enfrentando en que esto ya rige el próximo año. Tenemos elecciones ahora en noviembre y esto va a regir a partir del, 10 de, del 11 de marzo, de marzo del próximo año. Y yo sé y los veo que están haciendo todos los esfuerzos de reducir gastos por aquí reducir gastos por allá, de ver cómo nos ajustamos para cumplir lo que el Ejecutivo dijo, que no va a haber más gasto público, que el mayor número de parlamentarios se va a tener que financiar con el presupuesto del Congreso equivalente al del año 2016 o al equivalente del año 2017. Entonces, crea problemas eh, que son más allá de la teoría. Eh, crea problemas eh, prácticos, crea desafíos prácticos, más que problemas, desafíos. Y así eh, existe toda una discusión porque el Ejecutivo nos dice, voy a poner otro ejemplo, eh, nueva carrera docente de los profesores. Eh, todos aprobamos, pero el Ejecutivo nos dice, mire, esto va a costar 100. Y nos manda un informe, mire, esto va a costar 100 porque A, porque B, porque C. Y nosotros empezamos a mirar y decimos, no, esto no cuesta, no 100, cuesta 100. 100, esto cuesta 150. Y empieza toda una discusión detallada, minuciosa, porque nosotros sabemos que si cuesta 150 hay que consignar ese mayor gasto. Eh, y es muy interesante, eh, no solo interesante, es muy constructivo eh, asumir la responsabilidad de que eh, el Estado chileno, de que nuestro país tenga eh, finanzas públicas confiables, tenga finanzas públicas eh, responsables, tenga finanzas públicas creíbles, porque el mundo nos está mirando, eh, y no solo a Chile, por supuesto, pero, pero el mundo nos está mirando y el mundo nos juzga y el mundo nos pone nota. ¿Cuál es la nota que tiene Chile respecto de la confianza de... ...de su sistema político, de su sistema económico... ...y eso se llama el índice de riesgo del país... Sí, claro. ...y cuando un país pasa de un índice de riesgo A... ...a un índice de riesgo B... Eh, ...y es más riesgoso por lo tanto... ...la tasa de interés que nos cobran... ...no solo a nosotros, también al sector privado... ...pasa a ser mucho Así más es. alta... Así ...la es. carga financiera pasa a ser más alta... ...los proyectos de inversión pasan a tener... ...otra rentabilidad... Así ...todo es. complejo pero al mismo tiempo apasionante, desde mi punto de vista, apasionante, porque hoy día yo creo que Chile ha tenido una actitud muy responsable respecto de su gasto fiscal. Con algunas situaciones de repente que se han salido de... Pero yo diría que en los últimos 35, 40 años Chile ha tenido una actitud muy seria, muy responsable eh, respecto del, del gasto fiscal, que es algo que no tenemos que perder. No tenemos que perder. Cuando uno escucha lo que ocurre en Europa, que tienen sus sistemas de pensiones quebrados, que tienen todos eh, los sistemas de ayuda social, de apoyo social a las familias más vulnerables quebrados, que no los pueden seguir financiando. Lo que nosotros como parlamentarios nos proponemos que eso no nos ocurra en Chile. Eh, tenemos vamos a detener que... dos minutos acá, ahora, para, para, para volver a hablar sobre estos temas, porque... Usted ha ido abriendo como varios caminos ¿sí? a partir de su experiencia. Y con mucha pasión, además. ¿eh? Volvemos a la segunda parte de Pensando Chile. Quisiera tomar la, las palabras del senador García Ruminó eh, respecto de que nos ponen nota, de. Yo voy a bajar a, a la situación más micro nuevamente, como a la familia, digamos. Eh, Nos pasa a todos. Si yo tengo un pequeño almacén chiquitito en, mi, en, en el garage de mi casa que atiende a mi barrio, eh, nosotros también ponemos nota a nuestros clientes. ¿mí? Y tenemos una, una calificación que no será sofisticada, pero está en la mente. Por tanto, reúne los mismos requisitos de la forma como se mira a los países. Así es. ¿Mm? Eh, esto parece una ultra simplificación, pero al final eh, hay una sabiduría, ¿no es cierto? que uno la puede expresar en, en palabras muy grandes, digamos, pero también en pequeñas acciones y en pequeñas miradas. Y, y, y, y personalmente creo que uno de los activos de Chile, no, no de los activos que podemos tocar concretos, inmuebles, digamos, uno de los grandes activos de Chile es precisamente este relato que usted senadora ha hecho del modo como eh, quienes representan al pueblo chileno desde sus distintas perspectivas eh, han hecho un trabajo que, que hace que este país sea valorado por eso. Y cuando usted habla del riesgo país, un concepto que parece tan extraño, tan lejano, tan lejano de nosotros, sí. tan lejano... Eh, yo recuerdo en alguna ocasión, me parece que el presidente Lago, en un momento, cuando él habla cómo ha bajado el riesgo país, eh, eh, y, y parece tan lejano. Entonces dice, bueno, eso va a impactar en que las tasas de interés serán más bajas. De la, eh, pero aún así cuesta eh, a, eh, explicarlo para que llegue a uno... Y Riesgo País no parezca una cosa sofisticada de, de especialistas eh, que, que, que lo incorporan a usted como un especialista en evaluación de proyectos también. Eh, no, es algo súper real eh, y que tiene que ver con, la, con lo cotidiano, tiene que ver con el valor de las cosas que vamos a consumir y con las posibilidades que tenemos para el funcionamiento de nuestro propio país. Y lo otro que me llamó muchísimo la atención, los dos ejemplos que usted puso, que me parecen muy interesantes en el trabajo de la Comisión, más allá de ver que la Comisión Mixta es como permanente, porque implica no solo la aprobación o el cierre del 30 de noviembre, del ¿no? presupuesto noviembre, del año sí. siguiente, sino que también el seguimiento. seguimiento, seguimiento. Y seguimiento es, es, es una parte fundamental del proceso, porque no se cierra con la aprobación, Sino que se inicia al día, al, a la, a la aplicación, con la aplicación del presupuesto con su seguimiento. Así es. Para, para resolver situaciones que a veces pueden ser muy complejas. Como, por ejemplo, no es que se gaste de más, es que no se gaste a ritmo. Eso también muy es, es, es muy importante. Muy importante ¿O importante. no? Absolutamente. ¿Y usted, que sí. es un senador de región, lo sabe? Lo o sé. No? Lo ¿Mm? sé. Sí. Eh, incluso la Contraloría General de la República. En estos últimos años ha venido haciendo algo muy interesante respecto de este concepto de que se gaste a ritmo. Porque, por ejemplo, los presupuestos de inversión. Muy importante el Ministerio de Obras Públicas. Todos sabemos que el Ministerio de Obras Públicas es esencialmente un ministerio eh, que invierte. El Ministerio de Vivienda, por supuesto. El Ministerio de Salud. El Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior tiene todo lo de los gobiernos regionales. Y la Contraloría le ha venido llamando la atención a los servicios y a los ministerios que gastan toda la inversión en los dos últimos meses del año, noviembre, diciembre. Y le dice, ¿sabe? Si usted me está gastando estos recursos en los dos últimos meses del año, no lo está haciendo bien. Lo más probable es que usted está pasando por inversión cosas que no son inversión. Eh, sus diseños no son los, no son lo, los más eh, idóneos aquí uno el ideal debiera pensar de que el presupuesto vaya del orden de un 8% cada mes 12 por 8, 96 no, sí, estamos cerquita sí, del 100 claro. sin embargo hay ministerios que concentran algún tipo de gasto particularmente el gasto de inversión en los dos o tres últimos meses del año la inversión pública tiene un impacto muy importante en la mano de obra eh, y necesitamos mano de obra a lo largo de los 12 meses del año y particularmente en los meses de invierno entonces un ejecutivo, un gobierno un estado que se programa bien que reparte bien la ejecución de sus platas eh, particularmente en inversión normalmente lo que va a lograr es que tengamos el impacto sobre la contratación, el impacto sobre el empleo sea parejo, parejo. Y evitemos esta situación de que normalmente el desempleo se nos dispara en los meses de invierno. Eso no está ocurriendo así, con algunas excepciones. El Ministerio de Obras Públicas, muy, muy lineal, muy de... porque normalmente además ellos tienen obras que duran más de un año, Claro, son programaciones que es, también hay que pensar sí, en ese detalle. Sí. No estamos hablando de un país de un año. Así es. Estamos hablando de un país de cuatro o y, cinco y, y que años. Que tiene mucho que ver con la naturaleza del, del gasto, sí. la naturaleza de la inversión, incluso con la climatología. Sí. ¿Mm? Por supuesto, por supuesto, sí. hay obras que eh, eh, no, eh, no eh, se pueden hacer en pleno. Es ambiente. complejo el modelo. Sí. ¿Sí? sí. Pero el Ministerio de Obras Públicas yo creo que ha logrado, bueno, son tantos años de experiencia, tantos años de trayectoria, yo diría que ha logrado esto de tener una cosa bastante pareja, bastante lineal eh, durante, eh, durante todo el año. El Ministerio de Salud, que tuvo en sus manos un programa de construcción de hospitales y centros de salud muy, muy ambicioso y que no lo ha podido cumplir por distintas razones, pero no lo ha podido cumplir, eh, muestra concentración. ...de ejecución presupuestaria de inversión... ...en los dos últimos meses del año... ...y eso es algo que hay que, hay, hay que corregir... ...probablemente... ...probablemente el Ministerio de Salud... ...no estaba preparado... ...para, para ejecutar eh, los niveles de inversión... ...creo que hace uno o dos años atrás Bernardo... ...cuando la Presidenta Bachelet... ...presentó su programa de 20 hospitales construidos... ...20 hospitales en construcción... ...y 20 en licitación al término de su mandato se le entregó al Ministerio de Salud mil millones de dólares. Un tremendo esfuerzo fiscal, mil millones de dólares para que lo invirtieran en un año. No pudo, no pudo. No estaban preparados. En fin, eh, el sistema de inversión pública tiene también sus propias eh, particularidades. Yo me temo que por lo tanto nos ocurre con las municipalidades, porque eh, las municipalidades cada vez van teniendo también mayores recursos. Es verdad, mayores, mayores compromisos frente a la comunidad, mayores tareas frente a la comunidad, no todas debidamente financiadas. El mundo municipal respecto de todo lo que es gasto público, yo diría que es, un, es una parte que se nos ha ido quedando atrás. Entonces yo creo que a las municipalidades también les ocurre mucho que no alcanzan a ejecutar sus presupuestos de inversión. En definitiva, lo que quiero decir es que el Estado chileno, no solo el gobierno central, también las municipalidades, los gobiernos regionales, que son brazos tan importantes para satisfacer las necesidades de la comunidad. Si todo esto tiene un objetivo, y el objetivo finalmente, permítanme decirlo así, es el progreso, la mayor felicidad de nuestros habitantes, de nuestros compatriotas. O sea. Una persona que en una comuna apartada tiene una buena atención de salud, lo atienden en tiempo oportuno, esa persona es más feliz, está más contenta que otro compatriota en otra comuna donde tienen que pasar meses para que lo atienda. Donde hay una buena educación, una comuna, a lo mejor pequeña, lejana, distante de la región metropolitana, pero donde tiene buena educación, donde los papás llevan a sus niños con alegría, felices porque los niños están aprendiendo, se están preparando para enfrentar los desafíos del futuro, esa persona es más feliz, es más contenta que otra que no ve, satisfecha esa expectativa de su vida. Y parte de eso, el Estado es muy importante en construir eso. Y por lo tanto, modernizar el Estado, que el Estado esté siempre atento a los requerimientos de la ciudadanía y que seamos capaces de dar satisfacción. Nunca vamos a ser capaces de dar satisfacción a todos. Nunca. Pero a la mayor cantidad de expectativas posibles dentro digamos, de, de, del ámbito de desarrollo en, en que está nuestro país, que es un nivel medio de desarrollo. Pero cuanto más hagamos, cuanto más eficientes seamos, cuanto más oportunos seamos, Estamos construyendo una sociedad más justa, más democrática, una sociedad más feliz. Porque eso, esos son los grandes objetivos. Exactamente y, son, exactamente. y esas son las pretensiones permanentes que el legislador, que el ejecutivo, que, que los distintos actores de la sociedad eh, tenemos que tener. Un, un, un, un dirigente de una junta de vecinos eh, tiene los mismos objetivos. Absolutamente. ¿Eh? Sí. Entonces, simplemente en, en, en cada lugar donde estemos nosotros, esos son... De, de sus palabras se deduce una cosa que es muy importante, que a veces ni siquiera se trata del volumen de recursos, sino que de la capacidad de Así ejecutar es. los recursos. Así es. ¿Mm? Porque cuando ustedes construyen los presupuestos, hay proyectos que respaldan, hay, hay un pensamiento que está detrás, hay una reflexión que está detrás. Pero no basta con la partitura, digamos, después hay que ejecutar sí, hay la que partitura. Ejecutar, sí. Y en la ejecución de la partitura suceden muchas cosas, digamos. Suceden muchas cosas que a veces no son funcionales al objetivo de mayor bienestar y además pueden incluso crear condiciones que, que pueden ser usadas indebidamente por actores de la sociedad chilena. Eh, todos somos actores de la sociedad chilena. Nadie se escapa a, a que uno pueda cometer una infracción. ¿no? Se trata del esfuerzo humano por conducirse de otra manera y hacerlo en términos éticos. Pero, pero también está involucrado en esto. O sea, no basta con los recursos, sino que tiene que ver con lo que usted muy bien señala, de la forma de, la forma de, de ejecución de, de, de los distintos proyectos en función siempre de estos grandes objetivos, que es el bienestar humano, Así es. la convivencia humana, eh, con lo que tenemos, con niveles de, de equilibrio de, como, como usted lo señalaba, decisiones que tengan, que sean equilibradas, que sean ecuánimes, ¿m? que contemplen una distribución de un país que es unitario, de un país que es largo. Sí. Porque, porque, porque la persona que no tiene una solución en el extremo de Chile, cualesquiera que sea, ¿no es ese dolor o esa preocupación es la misma y tiene el mismo valor ...por muy cerca que uno esté del poder... así es. ¿m? ...por así muy cerca es. que uno esté del poder... ...o por muy cerca que esté de ustedes legislando... ...y yo ejerza sobre ustedes una presión... ...que puede hacer que eh, influya, no lo sé... ...en decisiones... ...y otros no tienen esa posibilidad de ejercerla... ¿M? ...entonces se nos pierde la ecuanidad... Bernardo, ¿m? estamos hablando de inversión pública... ...que es una parte importante de la inversión del país... La inversión naturalmente es privada y pública. Y en proporciones de 20 la pública, 80 la privada. Pero yo quiero mantenerme en el tema de la inversión pública porque he señalado las debilidades que presenta el Estado eh, y también los avances que ha tenido el Estado en, en, en materia de mejor ejecución. Pero el Estado no es el único responsable. El sector privado que es finalmente que mayoritariamente ejecuta las obras públicas, tiene también una claro, gran responsabilidad. Las obras tienen que quedar bien hechas. Así Yo creo que los chilenos, cuando vemos lo que ocurrió con el Puente Caucao en Valdivia, eh, algunos hospitales que se han entregado y que no han funcionado, eh, viviendas, me recuerdo las casas Copeva, por ejemplo, eh, viviendas que... Finalmente no pudieron ser ocupadas por por sus eh, eh, por las familias beneficiadas porque se goteaban se entera Entonces uno dice, bueno, pero aquí algo más está fallando. El Estado sin duda con sus organismos, pero también un sector privado que tiene que estar a la altura de los desafíos que Chile tiene. Y cuando son licitaciones públicas, tiene que cumplir con lo que firman los contratos y entregar obras de calidad, obras que seguramente van a perdurar 40 años, 50 años, en el caso de una carretera, de un puente, probablemente incluso más. Entonces, estos son los desafíos de Chile, en el sentido de que un país más moderno, un Estado más moderno, pero también un sector privado eh, con una sensibilidad social, eh, en el sentido de decir, bueno, estas obras son para que presten servicios a la comunidad, estas son obras para que la ciudadanía tenga un mejor estándar de vida y tienen que ser de calidad. Y, y hay que cumplirlas en, en el tiempo que, que fueron contratadas y no dilatar, dilatar, dilatar. Y yo creo que desgraciadamente eso nos ocurre mucho. Y curiosamente nos ocurre mucho con empresas extranjeras, más que con empresas chilenas. Nos ocurre mucho con empresas extranjeras que eh, dilatan la entrega de los proyectos, que buscan cualquier eh, argucia eh, para eh, de repente eh, reclamar eh, que se le paguen mayores valores por la obra que está ejecutando. Entonces yo también siento que ahí el sector privado eh, tiene desafíos importantes y que yo espero que en la medida que el país va progresando, el país va avanzando, que vamos alcanzando mayores niveles de desarrollo, finalmente no solo el Estado, no solo los gobiernos a través de sus organismos, a través de sus instituciones, sino que la sociedad en su conjunto vaya teniendo respuestas distintas a las que hemos tenido eh, en el pasado, distintas a las que muchas veces tenemos hoy. Las respuestas del futuro tienen que ser mucho más eficiente, tienen que ser mucho más oportunas, tienen que ser mucho más pensando en la gente, porque finalmente todo esto también se financia con recursos de todos los chilenos. Así es. Ahí, ahí entró fuerte en, en el tema de responsabilidad social. Sin duda. O sea, lo que, lo que implica, en el fondo, es responder por los actos. Así bueno, es. ¿Se producen diálogos de pronto entre, entre el, el sector ...público que invierte el sector privado... ...que construye, por decirlo así... ...como que si todo se tratara de edificios... ...o ¿no? de carretera, pero no importa... ...vale para la, para la pregunta... Eh, ...se producen diálogos sobre esto... ...porque efectivamente... Eh, ...se hace el esfuerzo... ...se prioriza... Se, ...se asegura, se siguen las reglas del Estado... ...se asegura que estén los recursos... ...pero la contraparte es que... ...lo prometido es lo que se tiene que hacer... Así es. ...bajo las condiciones de calidad... Eh, ...de los tiempos que vivimos. Por supuesto. ¿Mm? Si porque es, esto, esto se no, esto va perfeccionándose a través del, a tiempo. Través del tiempo. Y los claro. niveles de exigencia son otros. Nuestras necesidades humanas se van modificando. Y por tanto los niveles de exigencia son otros. Usted ha tocado un punto que es, es crucial. Porque muchas veces la, la culpa, por decirlo de alguna manera revierte sobre el Estado, o sobre ustedes mismos, sobre los actores que tomaron las decisiones. ¿Mm? Y, y el otro punto que usted plantea, que, que, que me parece interesante de, de, de analizar, eh, sin prejuicio alguno, eh, y con gran apertura mental, y con gran rigor, eh, es eh, esto que usted señala, que, que el, el, el operador privado chileno eh, de, tiene una propensión a, a, a mejores, comillas, resultados o de calidad, por decirlo. Y uno podría imaginar variables explicativas, decir, es la cercanía misma, sí. es el rostro, sí. es uno que camina por una calle y es responde el cara, a cara es No el digo cara que nosotros no lo sean así, no estoy juzgando a nadie, estoy generando hipótesis sí, interpretativas. Sí. Pero es muy interesante el punto que usted toca, ¿m? es muy interesante. Contesto tu pregunta respecto de... ¿Cuánta interacción tenemos nosotros? La Comisión de Hacienda, frente a cada proyecto de ley, recibe en general a todos los que nos piden ser escuchados. Y entre ellos, por supuesto, las organizaciones gremiales del empresariado, a particulares que nos quieren entregar su opinión. Sin embargo, yo en el proceso legislativo chileno, eh, echo de menos una mayor interacción entre las universidades, la educación superior y el Congreso. Yo siento que ahí nos ha faltado interactuar más, siento que eh, eh, las universidades podrían hacer un, un gran aporte, un gran aporte eh, en distintas materias, eh, yo siento que a veces vivimos todos tan apurados y tan encerrados en lo que cada uno hace que falta quizás esa complementación eh, y, y el mundo de la academia, el mundo universitario, el mundo de la educación superior, el mundo del conocimiento tiene tanto que aportar, tanto que aportar. Nosotros, tengo que decirlo, muchas veces que hemos requerido en la opinión de, de las universidades, en el caso concreto eh, facultades de economía por tratarse de la Comisión de Hacienda, lo hemos tenido. Vienen, nos plantean, estudian los proyectos de ley con mucha rigurosidad, con mucha acuciosidad. Pero eso es en torno a determinados proyectos de ley. Yo recuerdo, por ejemplo, la reforma tributaria del año 2014. Todas las facultades Toda. de economía vinieron, estuvieron, plantearon con seriedad, con, con independencia, que es tan importante. ¿no? Que nosotros los actores políticos rápidamente tomamos partido, unos a favor, otros en contra. Y qué bueno es cuando uno tiene la independencia de pensamiento, la independencia de criterio que nos abren la mente, que nos permiten ver el mundo más allá de nuestras propias trincheras. Eso frente a los grandes proyectos de ley ocurre, pero creo que debiéramos tener una relación más estrecha, de mayor colaboración entre las universidades y el Congreso Nacional. Gracias Senador, vamos a separarnos un par de minutos para volver a la última parte de Pensando Chile. Senador, vamos a los, últimos, a los últimos minutos del programa. Eh, la verdad que podríamos seguir largamente, casi quedaron como abiertas las puertas de la conversación. Pero aprovechemos estos últimos minutos pensando en usted como senador por la Araucanía. Y, y estamos viviendo semanas eh, interesantes eh, en, en, en, en, de, de conversación, ¿no? que, que es muy larga y se remonta a años. Pero estoy hablando de comisiones y de, y de trabajo de comisiones. Así que, ¿por qué con mucha libertad usted no nos habla desde, desde la Araucanía. Ahora. Bueno, nuestra Araucanía es una región que sufre. Es una región que sufre porque somos objetivamente, de acuerdo con la encuesta de caracterización socioeconómica, la que tiene los mayores índices de pobreza del país. El doble de la media nacional. Somos hoy día la región que tiene los mayores niveles de desempleo. Eh, somos la región que tiene malos indicadores en los resultados de educación. Somos la región que tiene las listas de espera para cirugías más largas del país, más grande del país. Lo mismo nos ocurre con las consultas de especialidades. Eh, somos una región que eh, probablemente fruto de esto mismo, eh, ha vivido situaciones de violencia extrema y necesitamos poner punto final a la violencia ninguna región, ningún país progresa cuando está presente el miedo y la violencia a raíz de todo esto hace año y medio atrás en marzo del año pasado los parlamentarios de la región los 14 diputado y diputado, senador, diputados 14. y senadores somos ...son 10 diputados y 4 senadores... ...dijimos, mire... ...nosotros aquí tenemos también que abandonar nuestras trincheras... ...y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo... ...en... ...en un plan mínimo, en un plan común... ...que nos permita dar un salto, dejar atrás estas situaciones... ...y comenzamos a trabajar, nos reunimos con la Presidenta de la República... ...nos hemos reunido muchas veces con el Ministro del Interior... ...nos hemos reunido muchas veces con el Subsecretario del Interior... Y poco a poco fue tomando forma lo que hemos llamado Ley Araucanía. Ley Araucanía que el gobierno ya nos ha dicho se, eh, tendría seis capítulos. No tengo tiempo probablemente no para referirme a los seis capítulos, sí. pero por lo menos dos de ellos. Primero, inversión pública. Nosotros tenemos hoy día 100.000 personas, 100.000 personas que se abastecen de agua potable a través de camiones aljibes. Entonces, los programas de agua potable rural son algo indispensable y urgente, urgente. Tenemos la red caminera más extensa del país, 23.000 kilómetros. La gran mayoría de esos kilómetros de caminos son de tierra, ni siquiera de ripio son de tierra. Y la gran mayoría además de esos caminos de tierra son los que comunican a las comunidades indígenas. Tenemos urgencia de ponernos al día en camino, en puentes, en agua potable rural, en todo lo que es infraestructura pública, infraestructura para el desarrollo finalmente. Si cuando yo tengo buenos caminos, significa que mis costos de producción disminuyen. Eh, por lo tanto, la ley de Araucanía quisiéramos que tuviera un fuerte componente en inversión pública, que nos permita ir aumentando la inversión pública pensando en una infraestructura propia del siglo XXI. Y también... Incentivos tributarios Así como lo tienen las regiones extremas Para incentivar la inversión En nuestra región Y ser capaces de crear más Y mejores empleos Empleos más estables, empleos mejor remunerados Entre otros de los indicadores Bernardo, tenemos nosotros El ingreso más bajo del país Entre las personas eh, trabajando Entre las personas remuneradas Nuestros ingresos eh, Por trabajo son los más bajos del país también. Necesitamos industrias más modernas, necesitamos industrias que eh, puedan absorber eh, la mano de obra que tenemos en, en nuestra eh, Araucanía. En eso estamos. Sé que la Presidenta de la República está próxima a hacer importantes anuncios. Esperamos que esos anuncios cumplan con las expectativas. Está la voluntad de los 14 parlamentarios, repito, por sobre nuestras legítimas diferencias políticas para construir este instrumento de desarrollo regional que nosotros llamamos Ley Araucanía. Yo espero que además lo podamos hacer posible dentro de la actual administración. No va a ser fácil, no va a ser, no va a ser fácil, se va a requerir de mucha generosidad, porque va a ser muy legítimo que otras regiones digan, ¿por qué a la Araucanía le van a dar un instrumento especial de desarrollo y por qué no a nosotros? Y yo creo que ahí es donde vamos a necesitar de todos los legisladores que tengan una mirada especial para esta región que se incorpora eh, al Estado chileno que se incorpora eh, 70 años más tarde, eh, que haya una mirada especial para poder eh, satisfacer mejor las necesidades de nuestros pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche, eh, que haya una mirada especial para una región que sufre la pobreza, que sufre la falta de oportunidades. Y vuelvo quizás a lo que dije al comienzo, el Estado tiene que ser un buen papá para todos sus hijos, y cuando un hijo está sufriendo, mayor razón, hay que tener una mayor preocupación. Y hoy la Araucanía es una región que sufre, es una región que tiene sus particularidades, que, que tiene sus desafíos propios, distintos de otras regiones. Eh, no queremos ser la última región del país. Queremos sentirnos plenamente integrados a nuestro Chile, este es nuestro Chile. Y esperamos que, que la ley Araucanía sea ese instrumento de desarrollo ...para que tengamos paz y prosperidad en nuestra Araucanía. ¿Qué grado de compromiso tiene usted con lo que dice? ¿eh? Por supuesto, así tiene que ser. <risa> en nombre de los 14. Sí, de Mira, los 14. En nombre de los 14, sin diferencia alguna en relación con esto, digamos. Y, y, y más allá de las legítimas diferencias que cada uno de ustedes debe tener. Pero, pero, pero es un llamado a Chile que hace... Eh, lo cual también nos puede permitir afirmar que, aunque, aunque estén los recursos, no es solo un tema de recursos, sino que de esa generosidad a la cual usted nos llama, eh, y en la cual yo creo que son muchos los que pueden contribuir eh, con, con sus líneas argumentales, con la forma como se comunica de esto al resto, porque... Porque a nosotros los del resto de Chile, podríamos decirlo de esta manera, también nos importa que la Araucanía eh, eh, eh, salga de estos indicadores oh, que usted nos ha dado, claro. pero sí. fundamentalmente la paz de la Araucanía eh, es la paz de Chile. Exactamente. Eh, eh, es y no estoy exagerando. No, no, no de ninguna manera. ¿Mm? De ninguna manera. Es la paz de Chile. No es una invitación a que otros no tengan paz en otro lugar porque sea un modo de obtener recursos, No. no. No es eso, porque los datos están indicados aquí. ¿Mm? Por ejemplo, jamás hubiera imaginado el ejemplo tan concreto respecto de los miles de kilómetros de caminos de barro en, de bar. en, en estos días de invierno. Así es. ¿Mm? Así es. Senador, yo de, le agradezco mucho eh, la, la, la clase que nos ha hecho. ¿Mm? como profesor. Es bueno ser profesora. ¿eh? Muy bueno, muy bueno. <risa> eh, eh, y también es, es, es una expresión del valor que tiene la política, del valor que tienen las organizaciones políticas, de, del valor que tiene el funcionar eh, con, con las viejas enseñanzas eh, de la filosofía o que, o que alguien pueda encontrar en términos... Eh, en términos bíblicos, creyentes y no creyentes, simplemente personas cultas o personas con una inquietud. Eh, por eso los ministros de Hacienda en general eh, siempre recuerdan al faraón y los tiempos de vacas flacas y los tiempos de vacas gordas y en todo lugar de la tierra. Eh, por algo será, ¿no? Porque las enseñanzas al final eh, no las tenemos que descubrir. Son clásicas y han acompañado la existencia humana desde siempre. Por siglos. Por siglos. Gracias, senador. Muchas y gracias, gracias a ustedes por estar en esta conversación. Muchas gracias.